Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy venimos a patinar. Entonces tenemos playa y hielo y. Ah, muchísimas pues explícales, normal explícales que estamos haciendo aquí el día de hoy venimos a aprender a patinar como ya saben ahí está la pista de hielo ahorita nos vamos a registrar ahí exacto. y vamos a patinar mario vamos a registrarnos porque se me hace que tienen restricciones Ajá, solamente exacto. permiten 30 personas como cada 40 minutos sí, creo y, la... y pues y... ahorita vamos a ver si alcanzamos a hacer cola o pero pues, lo bueno es que Sí, ahorita nos vamos a registrar, Mario. Queremos ver cómo es esta experiencia porque nosotros nunca vamos a tener hielo aquí. En Puerto Rico. Exacto, atraso, nunca hielo. A tan solo que sea así ficticio y como este, pues. Exacto. Y es verdad, hielo, pues, pero pues no se da aquí en Vallarta. Exacto. Nunca lo vamos a tener, y creo. Pues, solamente en temporada navideña es cuando se pone la pista de hielo. Y no es cierto, es primera vez que se pone una pista de hielo aquí en Vallarta. Sí, Marcos, es la primera vez que se pone justamente aquí donde está el faro de Puerto Vallarta. Allá está el caballito. Y aquí está el faro, sí, en el mero voy. centro. Y pues vamos, vamos a entrar. Vamos, vamos a registrarnos, Mario. Vamos arriba? a patinar, Mario. Sí, vamos a ver qué. Y encontramos los patines. Sí, con eso nos van a dar los patines. No, no sabemos nuestras tallas, Mario. No, la verdad yo no sé nada. ¡Ah! Oh, son grandes. No, no. Oh, oh. Cuidado, Paul, eh. Sí, con Fíjense, cuidado. Fíjense, es peligroso esto. Gracias, ver ah, ah, ¿Dónde ¿no que te, te queda? queda? Sí, ¿eh? Ah. Yo no sé cómo voy a caminar con esto, Mario. Yo pienso que vamos a empezar agarrándonos de la pared. A ver, Paul. <risa> ¿Cómo vamos a caminar? Pues ahí. Allá va una muchacha caminando. Va a ser difícil. Sí. Pero está aprendiendo a golpes, te aprende, Paul. Ah. No, no te creas. ¿Se aprende o se quebra uno Pienso que lo vamos a hacer con cuidado porque estamos. Sí, con cuidado, nos vamos a agarrar de al lado de la vida. No, este. no vamos a tanto. Exacto. Porque fíjate, ahorita vimos a una muchacha que estaba como. que se cayó y estaba lastimada. Ajá, exacto. <risa> Pero ahorita les vamos a dejar unas imágenes para que vean cómo aprendimos. Está <risa> difícil. Ah, ¿Sí? Párate a ver, a, párate, párate, a ver si puedes. <risa> Pareces Bambi. Oh, bueno, recién, Bambi. Recién nacido. <risa> es que es que es la primera vez que nosotros patinamos. Ajá. Listo. Listo, yo sí. Hay que ver cómo se los pone Mario, a ver si puede Pues yo nunca, la, la verdad, yo nunca me he subido a unos, pa, a unos patines, ni menos sobre hielo. No, pues yo menos. Son iguales, ¿eh? Sí, son iguales. Chúcala. No, es no. como esa patilla. Oh, oh. <risa> no, Pablo, no voy a poder. <risa> Una recomendación, dicen, que debes de tener los tobillos muy fuertes, porque la verdad si sí ocupas demasiada fuerza porque tiene pero Mario yo no sé cómo tener los oídos fuertes no sé cómo la verdad tienes que equilibrar mucho es lo que estaba viendo y la verdad si sí son algo incómodos los zapatos estos sí no son tan cómodos como los zapatos normales pues fíjense que yo nunca había usado y la verdad sí están incomoditos sí aprietan ¿ah? ¿eh? ajá como que ya me está dando un poquito de miedo no no tengas miedo porque si tienes miedo te quebras eso, eso es lo que tenemos que evitar. Que ah, broma. exacto. Oh, oh, oh. está difícil. está difícil, güey. Si sí, está difícil. Si sí puedes. A ver, párate, en serio, no vi. A ver, párate. Ah, si sí puedes. Pero el problema. A ver, camina un paso. Un paso, un pequeño no puede, paso para. No puedo, güey. A, a ver, ¿puedes caminar? ¿A ¿Dar un paso? Voy a ver. Más bien, ese va a ser el reto: caminar. Lo voy a agarrar yo de aquí, la verdad. No, sin agarrarte. Sí. <risa> da un paso. No, no puedo. <risa> Ese va a ser el reto, no, no puedo, no puedo. Wow. Yo siento que el secreto es apretarlos viendo los tobillos. Pues no sé, pero yo no puedo ni caminar. No sé, pero aún no pasamos de la primera etapa. Hey, no... ponernos los zapatos y caminar. ahí están los primeros pasos de Bambi. ¡Agua, <risa> agua! <ríe> está difícil si sí está difícil, sí, está difícil creo que va a quedar en el intento va a quedar en el intento perder tan miedo está difícil de todos modos tienes que tener mucho equilibrio para esto <risa> ya viene Paula en camino, si sí puede, Stilin, si sí puede, si sí puede Vamos a ver si se cae o no se cae Tú puedes, Stilin, tú puedes, <risa> Te parece a Bambi, pero ya, ya lo lograste, ya lo lograste Hasta allá puedes darle No No <risa> y ahora sé cómo si nos gana los niños, ya estamos viejos ¿no? él, él ya patinó, dice que ya patinó, ¿verdad no, que ya fácil. patinó? Dice que está fácil No, que no No, sí No Dice que no Ya no valió, que tres etapas Segunda etapa es llegar a la puerta y la tercera es entrar a la pista de hielo <risa> Vamos, ya vamos a entrar a la tercera etapa que es entrar a la pista de Sí, hielo. exacto, vas tú primero Mario yo al último Ahora sí respeto a los patinadores de hielo. Yo antes los miraba y decía, ah, qué fácil. No, está difícil. No, ya vi que sí muy es difícil. Muy, sí es muy complicado. Ya miren que sí. mira cómo, yo cómo estoy patinando. Ahí va Mario, si sí puedes, Mario. Parece que traemos tancos Mario. Fíjate que sí lo es similar. Es similar a los sancos. Que ando bien cansado de los brazos. <risa> Más que nada por el apoyo. A ver, ahorita yo voy a dar la vuelta a ver si la hago igual de rápido Exacto. que tú. Ahora sí, Mario. Voy yo. Sin miedo, Pavos, sin miedo. Agárrate fuerte, agárrate fuerte. Si sí se puede, favor si sí se puede. Sí se puede. <risa> Cómo te va, Paul? Bien. bien. bien. Oh, no, está cansado en los brazos. Hey, es que la verdad nos estamos apoyando más en los brazos que en las piernas. Quiero patinar bien, Mario. Pues sí, pero la verdad para, para llegar a hacer eso se ocupa práctica y se ocupa mucho tiempo. Así no, Mario. a, a las primeras no se va a poder. Y, la es, y luego debes de tener mucha fuerza en los tobillos volve, volvemos a lo mismo yo no sé cómo avanzo pues es que a lo mejor ellos ya tienen práctica mucha práctica bien Paul ya vamos a entrar los dos juntos Exacto. vamos a entrar ahora si sí. <risa> <risa> <risa> vamos a ahora sí a patinarnos, los dos a veces si no nos caemos los dos Ya no puedo mantenerme, está muy chido pero más práctico. Por favor mira, ah ya, se siente si viene a gusto. se siente bien a gusto con los tenis la verdad. La verdad sí se siente muy a gusto, fíjense que me apurríe de aquí delante ahora. bien, también, acabé cansado y es una pompa también porque ahí está <ríe> ahí. Cayó, mejor ahí está. Cuando me fuera, aparece cuando me caigo. Ajá, exacto, ahí va a pompa. aparecer. Bueno, esperemos que les haya gustado el video, dejen su like. Suscríbanse, por favor. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos en las cuentas de Instagram, cada Sí, ahí por estarán ahí por apareciendo. Recuerden seguirnos en Facebook, que ya tenemos bastante con Facebook y queremos que también ahí nos sigan. Denle like y seguir. Ahora sí, nos vemos bye, bye, hasta bye, el bye, siguiente video. Hasta la próxima y aprendan a patinar. Exacto, aprendan a patinar. Porque Ajá. se pueden caer. Y quebrar. Y quebrar. Y a veces es peligroso, ¿no? Pero Todo pongo, con precaución. Y hasta bye, bye. la próxima. Nos vemos en el siguiente video. Bye.